Él está aquí, que es tiene ¿eh? porque no me deja ni un lado ni nada, ni quiere pasaguardia, lo no va a ganar. Derrumbado y Lo y a ¿vale? Es muy fuerte y me está aquí... Bueno, Me la cabeza y voy a patalear. ¿vale? Lo que yo necesito es estar alto y que él esté bajo. ¿vale? Para subir. Estar a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, Enterarme el pie enterarme el pie. Mato con el codo aquí para que no suba otra vez, ¿vale? No quiero que suba. Se con la cadera y nos quedamos aquí, ¿vale? Voy a salir un poquito de cadera y me coloco, ¿vale? a buscar el triángulo como antes o el de Adorche. Pero lo que voy a hacer es buscar el guillotín. Voy a colar esta mano sobre el pie. Voy a colar y voy a coger la barbilla, ¿ves? ahorita por aquí, por el otro lado. ¿Por el otro lado? Aquí. En la mano. Mano, sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> cago la barbilla. Y ahora la otra mano va por el hueco. Y sobre sí. el hueco, y cojo otra vez. ¿vale? No necesito que, que su cabeza esté debajo del piso bajo, porque lo que hace presión ahora es el empeño. El tesoro, tiro un poco. No pega, ¿Vale? Porque lo que suena es esto. No, el sobaco. Bien todo el brazo, ¿vale? El cuello le cojo... Mira, ah, no, por aquí. Cojo la de la perilla. <risa> le tiro de la perilla. Cogemos tu primo, su hermano, metemos un brazos dentro, <risa> vamos a cadera, triángulo. Si no pega triángulo, cogemos el brazo.